Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz sábado para todos, primer sábado de este mes de mayo. Al lado de la Virgen María, vamos caminando, vamos perseverando en este proceso de respuesta a Dios. Alabado sea el Señor por el regalo de la Virgen María, ese testimonio de María Santísima, por la intercesión de Nuestra Señora. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santo Domingo Sabio, el niño, este jovencito que en el sistema preventivo de San Juan Bosco, logró la santidad, alcanzó la santidad. Santo Domingo interceda por nosotros. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar hoy. San Juan capítulo 14, versículos 7 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le dice, hace tanto que estoy con usted y no me conoce, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. si no crean a las obras. En verdad, en verdad les digo, el que cree en mí también, Él hará las obras que yo hago. Y aún mayores, porque me voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre yo le haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, el miércoles pasado escuchamos este pasaje del de, de, de Señor insistiéndonos, invitándonos a perseverar, a pedir en nombre de Él, a creer en Él. La Virgen María eh, nos enseña, a veces queremos entenderlo todo, saberlo todo, explicarlo todo, pero la Virgen María nos dice, ella nos enseña a decir, hágase en tu palabra, a lanzarse, a la infinita bondad y misericordia de Dios. Es, está terminando ya esta primera semana de mayo, y bueno, con mucha fe seguimos avanzando, pidiéndole a María que interceda por nosotros, que nosotros podamos responder con generosidad, lanzarnos, a reconocer los milagros y las obras que el Señor todo el tiempo hace en nosotros. Somos, somos depositarios de muchos milagros, de obras extraordinarias. Que María Santísima interceda por nosotros.